Muy buenas. Si alguna vez habéis trabajado con Dialogflow, habréis visto que aunque se puede integrar con facilidad con plataformas como Facebook, el asistente de Google, Twitter, Line y otras plataformas, la integración con la web era bastante compleja, pues había que diseñar toda la parte del cliente utilizando frameworks como Reactive, Boo o Angular. Pero las cosas están cambiando, y aunque está en versión beta, acaban de sacar Dialogflow Messenger que permite integrar fácilmente nuestro chatbot en la web. En este vídeo veremos cómo hacerlo. Y si ves que te faltan conocimientos para comprenderlo todo, no te preocupes porque al final del vídeo te daré la solución para hacerte un experto en programación de chatbots con Dialogflow. Empezaremos abriendo la consola de Dialogflow. Cuando nos conectamos vamos a crear un nuevo agente. Vamos a ponerle como nombre Dialogflow Messenger y vamos a seleccionar idioma español, la hora en mi caso la de España, Madrid y vemos que hay una nueva opción que es la de seleccionar un mega agente que es para tener un agente que reúne otros agentes y podemos tener un chatbot que conecta con otros chatbots que hayamos desarrollado pero ahora mismo no nos hace falta, por lo tanto usamos eh, crear y esto nos crea nuestro nuevo agente que vamos a usar para aprender los nuevos conceptos de Dialogflow. Vamos a jugar con el Default Intent, Welcome, y vamos a añadir algunas frases de respuesta simplemente para identificar que está relacionado con lo que estamos haciendo, con Bienvenido a mi asistente de Dialogflow Messenger y guardamos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos a integraciones para seleccionar la nueva opción que aparece, como veis pone beta de Dialogflow Messenger. Y aquí nos da el código para poder insertarlo dentro de nuestra página web. Pero vamos a hacer las pruebas con el Try It Now, que da un efecto parecido, pero en esta misma página. Vemos que abajo a la derecha aparece el enlace y podemos hacer preguntas. Como ahora mismo solo tengo la intención de hola, al poner hola pues me dice... Bienvenido a mi asistente en Dialogflow Messenger o cualquiera de las cuatro respuestas que había por defecto. Por lo tanto, ya vemos que funciona y ahora vamos a empezar a meter contenido. Al aprender todo esto, es fundamental que nos conectemos en el manual, en la página que estamos ahora mismo. Donde nos va a dar la información de todo lo que se puede hacer con Flow Messenger. ¿Veis? Los primeros pasos son lo que hemos estado haciendo hasta ahora nos dice qué tenemos que insertar dentro de nuestra página web para poder personalizarlo, es decir, cuáles son los distintos parámetros. Por ejemplo, podemos cambiar el icono del, del chat, cambiar las hojas de estilo, los CSS, todo lo relacionado con los colores, con lo que se puede dar una personalización bastante importante al chatbot que vamos a crear para la web. Ahí veis cómo aparecería un ejemplo con algunos cambios. Además, también se van a generar una serie de eventos JavaScript para cuando ocurran algunas actuaciones que nosotros podemos conectar nuestro chatbot con el resto de nuestro documento, de nuestra página web, para a tomar las decisiones que queramos, pues cuando llegue una petición, cuando se envíe una petición, cuando se reciba una entrada del usuario, etc. Ahí tenéis la lista de todas las funciones JavaScript con las que se puede trabajar. Y lo importante que nos interesa es ver cómo dar mensajes de respuesta enriquecida, que serían los el Rich Content. Y aquí sí es muy importante entender que la respuesta de texto serían con las respuestas básicas y con el Custom Payload, que está aquí traducido un poco mal como Cargas útiles personalizadas, es donde vamos a meter la respuesta enriquecida. Vamos a ver eso con, con ejemplo ahora mismo. Vemos que para cada uno de los elementos viene muy bien descrito cuáles son los parámetros que podemos pasarle, de, por ejemplo, para imágenes, de URL, de enlace, y debajo nos pone un ejemplito. Pues este ejemplo, y lo importante de hoy es saber dónde meterlo, es, vamos a copiarlo y vamos a meterlo en nuestra dialog flow, en nuestra intención de bienvenida, y en la parte de respuesta, vamos a decir añadir respuesta y vamos a poner Custom Payload. Entonces, ¿qué es lo que quería decir esa frase de antes? Pues que va a aparecer una respuesta de texto con lo que hay arriba en Text Respond, y lo que pongamos en Custom Payload, pues será lo que aparecerá después. Entonces, por ejemplo, vamos a personalizar este caso pues poniéndole un título, título de ítem de prueba y un subtítulo que le llamaremos subtítulo. <risas> Tendrá que ser más original. Entonces, podríamos ponerle una imagen. Específica y un, y un enlace. Pero lo importante ahora es hacer la prueba. Vamos a poner enlace, por ejemplo, a Google. Y lo importante es ver cómo cargarlo. Guardamos. Tenemos que mirar abajo que parece que se ha guardado la intención. Y además que la gente de, ha empezado a entrenar y que ha terminado. Porque no sé muy bien por qué. A veces falla. En este caso no. Entonces ahora podemos probarlo. Podemos decir, por ejemplo, hola. Y importante ver en el diagnostic info cómo nos aparece. Entonces vemos que no aparece el fulfillment message de texto, que es lo que tenemos por defecto, y debajo aparece nuestro payload, que era lo que, la tarjeta que hayamos visto. Pero como veis, en esta prueba no puede verse y tenemos que verlo en el en la integración, seleccionar el dialog flow message y el trino. Entonces, cuando vemos el, la extensión, vemos que sí aparece aquí el título ítem de prueba. Y si decimos sola pues nos va a dar distintas respuestas de texto porque hemos puesto eh, hasta cuatro valores diferentes y siempre aparecerá el, el Custom Payload, que es el título de prueba que habíamos puesto con un enlace a Google. Esta será la forma de trabajo, es decir, podemos verlo aquí en el Try It Now o podemos crear la página web. Entonces, a partir de ahora vamos a ver los distintos componentes que nos permite la herramienta siguiendo el mismo procedimiento. Como veíais también al inicio, se pueden concatenar más de un elemento siempre que separemos los corchetes de cada uno de los grupos. Vamos a ver cómo integramos. Por ejemplo, si queremos integrar este segundo elemento, que lo que nos hace es una descripción con dos líneas de texto, pues vamos a copiar, pero vamos a copiar solamente la parte de los corchetes. Porque la etiqueta Rich Content ya la habíamos puesto antes. Y para cada uno de los elementos que queramos meter, va a haber un corchete que abre un corchete que cierra. Ponemos el elemento y como es una lista en JSON, el siguiente tendrá que delimitarse con una coma. Entonces pulsamos Enter, abrimos el corchete que no lo habíamos copiado antes. Pegamos toda la parte del texto y ponemos una coma para separar los dos grupos. ¿Veis? Entonces, ¿qué nos quedará? Pues una primera parte de título de prueba y después una segunda de descripción. Y todo esto podemos acumularlo y poner todos los que queramos que aparezcan para cada una de las intenciones. La guardamos, vamos a probarla. Y vemos que en la prueba cuando ahora decimos hola, pues nos aparecen los dos componentes. Primero el texto y luego los dos componentes que hemos añadido. Vamos a seguir viendo cuáles son los componentes visuales que podemos insertar. El próximo que viene es una imagen, cómo insertar una imagen dentro de la respuesta. Para ello vamos a buscar una imagen en Google, ¿por qué no una imagen de mi chatbot, de Victoria la Malagueña? Vamos a pinchar para tener la URL, en principio tenemos que tener la URL de nuestra imagen, abrimos el enlace y aquí, que nos aparece en la página de chatbot, podemos abrir la imagen o pestaña nueva y copiar la dirección del, del enlace. Ya que tenemos la imagen, vamos a crear nuestra respuesta enriquecida utilizando esta imagen. Volvemos a Dialogflow. Y para ver el, qué texto es el que tenemos que poner en la, en la respuesta, vamos a analizar el, la documentación, que nos dice que el texto es muy sencillito. Es decir, hay que coger, copiamos de nuevo los corchetes, una imagen de tipo imagen... Con la URL a la que queremos que, que conecte esa imagen. Buscamos el hueco. Ponemos la coma para ampliar esta lista. Y ponemos la imagen. Eh, copiamos de nuevo la, la URL. Y la vamos a pegar ahí. Con lo que ya tendremos un componente de, de tipo imagen. Vamos a poner el texto también. Victoria la malagueña El siguiente paso es guardar. Y bueno, he copiado en dos pestañas eh, para que sea más rápido hacer la prueba. Y no tenemos que hacer otra vez el try now. Entonces vamos a escribir hola de nuevo. Y entonces pues vemos que ya no aparece el texto, el primer elemento en el, la descripción. Y nuestra imagen como respuesta con todo eso que hemos añadido. Por lo tanto, va todo bastante bien. El tipo de respuesta de botón, no sé por qué, pero es el único que no me ha funcionado. Cuando lo he metido dentro del documento, no, no iba. Por lo que vamos a pasar a ver el siguiente conjunto de componentes. No sé si quizá porque está en, en beta, pero vamos a ir viendo lo siguiente. Por ejemplo, la respuesta de lista, que sería tener una respuesta con, con una lista. Y vamos a hacer un poco de, de limpieza para que la respuesta no dé tanta información. Y vamos a poner solamente esto. Es decir, en el Custom Payload vamos a poner la lista. Y lo mismo, el mismo procedimiento guardamos. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve muy importante el Diagnostic Info. Como decía todo esto, eh, al final os voy a redirigir a un sitio donde podréis aprenderlo con detalle. Pero vemos que en el Rich content sí aparece correctamente lo que hemos escrito aquí en el Custom Payload. Por lo tanto, vamos a integraciones, intentamos visualizarlo, y en el try it now, cuando ponemos sola vemos que ya nos aparece la lista que hemos preparado como respuesta. Es decir, esto es muy potente y, como decía al principio, hasta ahora era muy muy complejo porque tenías que analizar tú el, el JSON que te devolvía, o el JSON, y tenías que generarte tu propia respuesta. Otro tipo de respuesta, la respuesta acordeón, como también se traduce ahí un poco extraño o quizá desplegable. que es lo que nos permite? Esto nos permite que en la respuesta que da el chatbot pueda aparecer una flechita que se despliegue en un pequeño menú. Entonces, si vamos al default welcome, separamos por coma, vamos a mantener también este elemento de lista y ponemos ahí el acordeón que aparece solamente con un título y un subtítulo con el que se despliega. Si vamos a ver el resultado, Vemos que la gente se ha completado su entrenamiento. Viendo el resultado, en Try it Now vemos que aparece la lista y el acordeón abajo con esa opción de ampliar y, y de encoger. Y vamos a pasar a ver el último componente disponible que es el Suggestion Chips. Que son lo que deberíamos escribir cada vez que el chatbot escribe un mensaje para que el usuario tenga una sugerencia. Ahí veis cómo aparecería y este sería el ejemplo. Esos son sugerencias de texto que queremos que el usuario vea, pues para que no se pierda solamente con, un, con el chatbot ahí que no diga nada, ¿no? que le pregunte, hola, ¿cómo estás? Y no dé ninguna respuesta. Vemos que también podemos concatenarlo igual que antes, poniendo la parte de corchetes con la coma. Y vamos a ver cómo quedaría estas eh, tarjetas de sugerencia. ¿no? volvemos a hacer lo mismo, nos vamos a la parte de integración, al Messenger intentamos, y vemos que funciona bien, nos da la lista, el acordeón y los dos chips. Luego aparece eh, la documentación, bueno, pues nos dice que los distintos componentes se pueden combinar, que es lo que vamos a ver ahora, pero básicamente eso es lo que hemos estado haciendo todo el rato, es decir, combinando los distintos componentes. Como habéis visto, lo hemos hecho todo dentro del Welcome, no es el... La, la idea de hacer un chatbot, pero no era el objetivo de este vídeo explicar cómo hacer un chatbot, sino explicar cómo poner los componentes visuales que nos da Dialogflow en eh, la web y para toda la parte de contenido mm, del chatbot, de la parte del fulfillment y del Dialogflow pues para todo eso está el, el curso de, de programación de chatbot. Aquí tenéis el la propuesta mía, si os gusta este tipo de contenido, queréis diseñar un chatbot, pues para eso he diseñado un curso que tiene ya más de 6 horas de duración y que sigue incrementándose con nuevo contenido, donde el objetivo es poder hacerte tu propio eh, asistente de Google. Y de forma muy rapidita, pues se puede empezar en, en los primeros minutos a hacer un pequeño chatbot, darle toda la persona de la que se quiera, aprender todos los tipos de respuestas visuales para el asistente de Google, que es lo que hemos, parte de lo que hemos visto ahora para la web, el formato JSON que es fundamental para trabajar con, con las respuestas, cómo desarrollar en Node.js pues, toda la estructura en, nuestro, en nuestros servidores para poder hacer que el Chatbot sea más inteligente y toda la parte de publicación con todos los consejos de cómo conseguir que el chatbot se, se publique, ya que de entrada pues con Google pues es difícil conseguir que a la primera te publiquen el chatbot si no sigues los consejos. ¿no? Y bueno, solamente también ver las valoraciones. De, tiene un 4,7 sobre 5, con lo que al, a los usuarios pues les está gustando bastante. Y espero que te guste y si te animas, pues en la descripción aparece un enlace de cómo suscribirse al curso. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y, y hasta pronto.